Hola, soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que puedan solucionar el problema en el que el iPhone se reinicia solo de manera inesperada. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone el teléfono que tiene el inconveniente mediante el cable USB estándar de Rayboot. Es importante tener el teléfono conectado tener lo que viene siendo RedBoot en la computadora y colocarlo en el modo recuperación mediante los botones físicos, presionamos el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba hasta que en este caso se coloque en el modo recuperación con el logo de la computadora, ya luego nos vamos hasta el programa, obviamente tenemos que tener la licencia registrada, le damos clic al botón que dice empezar eso sí tengan en cuenta que primero en lo que viene siendo el sistema de RedBoot debe detectar el teléfono en modo recuperación, ya luego de que en este caso lo que viene siendo el programa de TinoShare Raywood nos detecte el teléfono en el modo recuperación lo que tenemos que hacer es realizar la reparación estándar como tal y eso lo vamos a hacer en este caso mediante el botón que dice empezar claro que sí es cierto que el mismo programa nos da la opción de salir del modo recuperación pero como se trata de un problema de software necesitamos acudir sí o sí a lo que viene siendo la reparación estándar de Raywood es por eso que acá una vez detectado el iPhone en el modo recuperación le damos clic al botón que dice empezar ok para que en este caso podamos continuar con el proceso luego vamos a descargar el sistema operativo, la última versión que Apple está firmando para el iPhone conectado y ya luego se va a encargar de realizar la reparación ¿okay? tengan en cuenta que mediante la reparación estándar vamos a poder mantener la información intacta en nuestro dispositivo todas las aplicaciones, todos los juegos, toda la configuración, absolutamente todo ya sería cuestión de esperar a que el proceso de restauración finalice y una vez que haya finalizado el iPhone se va a reiniciar una vez más y ya luego sería cuestión de configurarlo en caso de ser necesario pero ya vamos a tener lo que viene siendo la información en el dispositivo el segundo método que podemos utilizar es mediante la reparación profunda de Reboot. de igual manera una vez conectado en el modo recuperación seleccionamos la reparación avanzada si no tenemos el sistema descargado también lo descargamos ¿okay? para poder iniciar la reparación es muy similar al proceso anterior solo que en este caso la reparación profunda de Raywood se va a encargar de realizar una restauración de fábrica, por ende vamos a perder toda la información, pero recuerden que podemos recuperar la información perdida mediante una copia de seguridad que previamente hayamos hecho, una vez que el proceso haya finalizado, nosotros tenemos que configurar el teléfono el iphone nuevamente y con la configuración me refiero a lo que viene siendo el restablecimiento de fábrica es decir el idioma la región tenemos que conectarnos también a una red wifi tenemos que colocar una contraseña nueva tenemos que configurar el apple id Toda la configuración inicial del teléfono, absolutamente todo. Ya luego de que el teléfono esté activado, podemos incluso continuar con lo que viene siendo esta configuración. Y ya luego, posteriormente, si quieren, si lo desean, ya luego pueden restaurar la copia de seguridad que ustedes previamente hayan tenido para poder recuperar lo que viene siendo la información. Pero es algo opcional, es si quiere o si puede entonces ya luego de hacer toda la configuración vamos a tener nuevamente acceso al dispositivo pero reparando ese problema ese inconveniente el tercer método que les quiero recomendar es mediante iTunes de igual manera colocamos el teléfono en el modo recuperación mediante los botones físicos botón de encendido y apagado botón de volumen mientras aparece el logo de Apple y ya luego que aparezca el logo de la computadora estando en el modo recuperación vamos a conectarlo a la PC y luego abrimos el programa de iTunes, aquí vamos a seleccionar la opción de restaurar iPhone, vamos a descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo y ya luego iTunes va a iniciar la reparación, ¿okay? va a realizar el restablecimiento de fábrica, pero tengan en cuenta que así como el método anterior de Rayboot, mediante la reparación profunda, iTunes solamente nos da la opción de el restablecimiento de fábrica, es decir, vamos a perder toda la información pero de igual manera si ustedes tienen una copia de seguridad previamente hecha después de finalizar el proceso la pueden restaurar una vez que haya finalizado todo sería cuestión nuevamente de configurar todo el teléfono y con la configuración me refiero nuevamente a lo que viene siendo el idioma a lo que viene siendo el país la región lo que viene siendo una red wifi absolutamente todo pero vuelvo y repito, mediante este método, al igual que los métodos anteriores, vamos a poder solucionar el problema en el que el iPhone se reinicia de manera inesperada o sin razón alguna por el problema del software. Entonces, bueno, ya sería cuestión de finalizar la configuración y ya luego restaurar la copia de seguridad en caso de tenerla y en caso de tener esa posibilidad. Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish Recuerden que soy Carlos Vallejo y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.